corrió hacia la boca del pozo como un desesperado. De las profundas aguas de su interior, a más de un centenar de pies de la superficie, los quejidos se hacían más prolongados y estremecedores. Moisés se inclinó sobre el brocal de piedras y asomó la sudorosa cabeza por el oscuro círculo. Abajo, alguien se ahogaba. Con solo echar una soga, el infeliz podría salvarse. Moisés tenía en sus manos la vida de aquel hombre, afirmándose con cuidado en las piedras. Moisés gritó con decisión, —¡Hermano, no te angusties más que tu agonía ha terminado! Al escuchar este mensaje redentor, el desdichado inmerso columbró un luminoso rayo de esperanza. —¡Gracias, Dios mío, por oír mis plegarias! Entonces Moisés, instrumento del Altísimo, cumplió la promesa que había hecho tomando entre sus recios brazos una pesada rueda de hierro que había cerca. La dejó caer en el pozo, como no volvería a escuchar ningún otro lamento. Moisés se retiró discretamente para continuar sus labores.